Soy estudiante de, de la UAM, egresada eh, del Instituto de Ciencias de la Educación y junto con una amiga que es Araceli Díaz, yo soy Diana García, este, hemos trabajado los mapas conceptuales y los modelos de conocimiento que ahorita les voy a ir explicando eh, qué, qué son estos mapas y cómo nosotros a partir de estudiantes de licenciatura eh, los hemos retomado para hacer una tesis de licenciatura eh, y aparte este, yo lo estoy implementando, estoy en el posgrado en la Facultad de Artes y les voy a contar toda la experiencia que hemos pasado al utilizar estos mapas como un espacio virtual eh, en nuestra formación universitaria. Eh, bueno, eh, nuestra experiencia empieza cuando íbamos en cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación eh, yo y bueno varios compañeros teníamos estrategias de aprendizaje, bueno, si se puede decir estrategias de aprendizaje, este, cómo eh, repasar información, este, eh, anotar ideas cuando tú lees un libro, este, copiar un, este, de una lección al cuaderno, este, hacer resúmenes, eh, mapas mentales... Bueno, un sinfín de cosas que, bueno, ustedes estudiantes que están aquí también tienen sus propias estrategias de aprendizaje. Entonces, nosotros teníamos una estrategia de aprendizaje de que, pues, yo, te, yo tenía la, la estrategia de siempre a leer, anotar, ¿no? Entonces, este, a veces, eh, cuando buscaba alguna información en internet, pues, nada más me limitaba a leer lo que me dejaban de, de tarea buscarlo, y ya, ¿no? No había como un proceso de conceptualización o de comprensión de, de la información. Entonces, cuando nosotros nos titulamos, algunos sinodales dijeron, esto no es una tesis, ¿cómo va a ser una tesis algo que no es convencional como el texto escrito? Y esto que hicieron, que son mapas conceptuales, hicimos una red de mapas conceptuales que se llama modelo de conocimiento, y dijeron, ¿esto qué es? ¿no? Entonces, dándome en eso, dije, bueno, si estoy haciendo algo tecnológico, algo que eh, no convencional, pero que me está ayudando a conceptualizar e incluso hacer una tesis, estoy haciendo esa autonomía y por qué algunos profesores este, no permiten, ¿no? Pero poco a poco fueron cambiando las cosas porque cuando ya vieron que fuimos desarrollando la, la tesis y que efectivamente había toda una metodología y un sustento teórico a partir del mapa conceptual, pues algunos... Incluso ya dijeron, no, a ver, a ver, pásame el disco y lo tengo que revisar, ¿no? Entonces, aunque ellos no sabían trabajar este mm, software, ni qué es el mapa conceptual, poco a poco, fueron este a partir de borrador de tesis viendo, ¿no? Y, y se tuvieron que meter a la computadora, porque eran los inodales y a revisar, ¿no? Entonces, como un producto de Lice... Y bueno, ya ya en alguna, en alguna ocasión, eh, trabajando en un seminario de, de metodologías de investigación, yo les comentaba a mis alumnos, ¿no? sobre todo por ejemplo en las universidades australianas, son muy dados a tesis no convencionales, ¿no? Entonces yo les decía, es que hay muchas formas de hacer una tesis, ¿no? Puedes hacer una tesis hipermedia, puedes hacer una tesis multimedia, puedes hacer hay, hay tesis incluso que utilizan todo lo que es la, la técnica dramática, ¿no? Tesis que son obras de teatro, ¿no? Y entonces hay muchas propuestas, pero de pronto hay como ciertas resistencias, ¿no? Y a veces como alumno es difícil y decir a las primeras de cambio que te dicen, eso no es una tesis o aquí no aceptamos ese tipo de formato, es lo más básico replegarte y decir, bueno, la hago como me la piden, a mí lo que me interesa es graduarme y no me voy a, a, a complicar. Entonces a mí me da, me da gusto conocer este proyecto y bueno, y me encantaría conocerlo más, digo, poder revisar esa tesis. Y, y bueno, pues qué bueno que lo presentas y que, que abres esta, esta frontera, ¿no? Que pues casi, casi es este territorio inexplorado aquí en la Gracias. ¿De qué licenciatura te titulaste? Este, de Ciencias de la Educación. Ajá, te pregunto esto porque nosotros ahora estamos también ya iniciando nuestra tesis para... Es pues, eh, parte de, de nuestro contenido que tenemos que ver, pero sí nos ponen muchos este, barreras, límites... Donde nos dicen, no, esta no es tu área, tienes que enfocarte, así como ustedes les dijeron, ¿no? Y entonces, como que me hace pensar, ¿no? Digo, pues a lo mejor sí se puede, ¿no? Pero creo que te vas a encontrar muchas barreras, pero este, la forma como tú lo presentas y los resultados que obtuvieron, creo que me anima, ¿no? Para este, aferrarme a algo que realmente quiero hacer, ¿no? Y no que, porque hay profesores que te dicen, no, esto no entonces este felicitarte no por felicitarlos por el proyecto que, que llevaron a cabo y que lograron hacer sean muy, muy sean muy insistentes a nosotros este somos cuatro este compañeros que acabamos este, haciendo una tesis así y a un compañero le dijeron es que yo no te preparé en Nelice para que acabes haciendo mapas conceptuales pero esa es la visión del profesor, porque minimizaba, pensaba que hacer mapas conceptuales eran dibujitos, cuando hay todo una, un pensamiento complejo y una conceptualización. Eh, nosotros también fuimos atacados, pero eh, todos, hasta por nuestros propios amigos, porque decían, yo estoy haciendo una tesis escrita y tú por qué estás haciendo todo este rollo, ¿qué es eso?, entonces, este pero mantenerse y demostrar sobre todo cuando tienes el fundamento teórico que de verdad vale la pena lo que estás este, haciendo. entonces eh.